Ya, ay, vendrás, ya vendrás. Qué <risa> rollo. informo ah, que hay cinco policías aquí para oye, otra oye. Ay, ay ay ay. <risa> No corra. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, jefe? Mariquín. ¿Qué le pasó? ¿Qué está? ¿Qué está... Aquí el miren de la mujer se están pegando. <risa> no, es primero, ¿no? ¿Acaso, ¿Acaso no, no eres hombre? No, no soy sé, hombre, soy putito. ¿Qué no Aquí dice, no. Jefe, ¿qué se de crea primero? La ¿Las rayas o los sales? <risa> la raya. Primero no vas a de subir, de subir. Exacto, no, no, no. Afuera cabrón, <risa> ¿Qué malo que eres <risa> La puerta es enorme Vamos a morir aquí adentro gracias Joder estoy muriendo. cabrón No no no no no afuera Pero yo no, yo no veo muy satisfactorio esto ya no Ay señor otra vez <risa> ¡Ay, señor. A ver. Vale, en sus marcas. ¿Estás listos? Sí. Vale, tres. Cuando diga ya, eh. Tres, dos, uno, ya. Ay, señor. Estoy en medio de la carretera. Hasta yo soy nervioso. Hasta yo eh, soy nervioso. ¿Qué algo nosotros la meta, en la eh? eh uy, relleno, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ha no? visto, ha visto. Uy, uy, uy, uy, uy. Jefe sí, sí. Tranqui, tranqui, no pasa nada. 6 <risa> <risa> okay. segundos. Ahí viene, ahí viene, el... Ah, no puede ser. ¡Oh, ¡Uy! ¡No no! <risa> <risa> ¡Se la devolví! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. <risa> Se la devolví al, al Tuntum. Micrófono activada. ¡Viva México, cabrones! ¿Dónde me cambió? Coño, en el círculo la rojo, la de la vieja madre. Quítale las armas. Quítale las armas. Y tú también, quítale las armas. Quítale tú, pinche vago gordo. Guardaroslas, que las vais a perder y luego qué? tenemos que ir a casa a perder más tiempo, pues. ¿Por qué? ¿Por Pareces qué? una pinche puta del vertedero, güey. En sus marcas. Tres, ¿Sí? dos, uno, ya. Que me los he ganado, pato. Que le he ganado. Uh, fácil. ¡Wow! ¡Hola hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hostia, el coche! De... Ay, ¡Mi sí, coche! Es, es, es <risa> ¡No, ¡Mi vale. coche! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi coche? <risa> ah, claro. Can... Ah, oye, le has dicho las a tus familiares lo buenas. del evento de esta noche. What? ¿Hay evento? Sí, ¿Qué? el del dildo ¿Qué? que te meto dentro. <risa> Una torta, que espabile. Llama, llama, ahí va. No, pero... Ay, ¡Ay, no, no, no, no! Perdón, perdón, perdón, perdón. Dale, perdón. dale, dale, cariño, dale, mátalo, mátalo, mátalo. Mira cómo huye, mira cómo huye. No me digas que nos matamos los dos. ¿Eres le bien da un fono, tiro. sacaste amigo. la pistola. <risa> ¡Ay señor! ¡Menudo niño rata! ¡Está cagado, ¿eh? ¡Uno atrás! Lo siento, Diego. ¿Qué vamos a probar, jefe? Sí, sí, sí, dígame. Oh, ¡What the fuck! ¿Qué puedo ¿What? ¿Cómo que lo siento? No, no, sí, sí, sí. Vale, ok, okay. Venga, va vamos para adelante. Síganme. Yo lo sigo, yo lo sigo. Les traigo aquí, voy a ver a qué compañero tienen aquí de fiesta. Ah, vamos a ir a una fiesta. Sí, sí. Entre tu culo y esta. Oh, Opa. Aquí, aquí dentro, venga.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 Bueno, bueno. Baby alguien va a dejar por favor. A señor, no tu sé para qué digo tu eh, Tenéis paracaídas, sino a saltar todos por ahí, venga.